Sí, reina, a la reina gente que José. nos está llamando, Mire. Estos, estos teléfonos se están reventando. Sí, ¿eh? que Después de, de, de invitado. Tenemos, está con nosotros, señores, el doctor Rafael Rodríguez. Doctor Rodríguez es el, el, el director del Servicio Nacional de, Director Regional del Servicio Nacional de Salud. Con él vamos a conversar acerca del tema de salud, por supuesto. Vamos a tratar algunas cositas también desde el punto de vista político. Así que al amigo doctor Rodríguez, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Gracias por, por la espera. Disculpe la espera, pero ya usted ve cómo se desenvuelve este programa. Sí. Buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días, amado José Rosa, Yayán. Saludos, saludos, doctor. Hermano eh, Rodríguez. Francis. ¿Cómo está usted? Qué placer verte sí. ya en tus funciones. Como Rafael, la pregunta directo. básica es, ¿cuáles son los planes que se está haciendo con relación al tema del COVID-19 acá en la región? Sí, primero déjenme felicitarles por el aniversario que ustedes hoy conmemoran. Sí, sí. Es, es muy bien merecido de que tengan por ahí un encuentro para celebrar. <risa> Qué bueno. Esta gestión, qué bueno. Esta que ustedes han hecho que yo valoro con mucho, con mucho poder. ¿Cómo no? Gracias. En lo que confiere a cuáles son las expectativas que nosotros tenemos como dirección regional unido a lo que es la DPS que la gente conoce como el nombre de dirección provincial, estamos mancomunados, estamos unidos. Y estamos implementando medidas que han dado resultados. ¿Cuáles serían esas medidas? La básica. Nosotros tenemos contacto directo con lo que es la junta de vecinos, la policía, los ayuntamientos, la gobernación, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para llevar a la sociedad más bien información que medicamentos porque ustedes saben que esta pandemia, eh, los factores fundamentales que la limitan o que la reducen tienen que ver con tres factores fundamentales. ¿Cuáles son esos tres? Primero, el uso de la mascarilla. Segundo, el distanciamiento social. Y tercero, lo que es la higiene como el lavado de la mano. Yo creo que también hay que tomar en cuenta otras medidas que contribuyen a eso como son evitar el aglomeramiento de personas como es el caso de los velorios como es el caso de las actividades sociales entre otras que de por sí a nosotros no ha dado buenos resultados y bien gracias doctor Yerian. Eh, doctor eh, sabemos verdad que usted desempeña sus funciones ahora como director del servicio nacional de salud en la regional nordeste, pero que también está fungiendo como regidor. ¿Piensa usted renunciar a la regiduría? Claro, ya. pero el caso de la regiduría es un caso un poco complicado porque Francis, que fue regidor, lo sabe. Por ejemplo, ustedes saben que una vez uno designado o juramentado como regidor, tiene lo que se llama un, un suplente. En este caso, mi suplente, por ejemplo, es el ingeniero Kelvin Ullón. Pero ¿qué pasa? Que Kelvin Ullón también es un director regional de un departamento eh, de obra pública. Entonces, posteriormente, si él no puede asumir, debe asumirlo la persona que dentro de nuestra convención o la primaria sacó la voto cuando fue candidato a regidor. Pero podemos hacer una secuencia de cada uno de ellos y la mayoría, en un 90%, van a ser funcionarios públicos. por eso ya, Tendríamos que esperar una terna del partido para definir y llegar a la conclusión en ese caso. Hay un mecanismo, sí, que la sala lo puede definir, aunque se tenga que esperar, ciertamente, como usted dice, a, a que se designe esa persona que lo va a elegir el Consejo de Regidores, pero mira, hay algo interesante. Entonces los electos todos quieren dejar su elección para ir a ser directores. Es lo que está pasando. La mayoría de los que formamos parte de lo que es la comisión del partido revolucionario moderno eh, tienen funciones de alto grado por las que no podrían ocupar. La regiduría vacante. Por ello, a última instancia, como dicen los abogados, yo creo que nosotros vamos a tener que llegar a un acuerdo dentro del partido, como está planeando Para cubrir partido, esa, esa curul. Para cubrir esa curul. Ya. Pero ustedes saben que eso necesita tiempo, Toma su tiempo. Eso necesita definición, eso necesita acuerdo entre otras cosas. Y, ¿Pero qué tiempo ustedes se están planteando para hacer eso? Porque entendemos que también, reconociendo yo la, la la función de un consejo que es el órgano de normativo y fiscalizador del ayuntamiento, tienen un plazo que no puede no puede tardarse más de tres meses. No sé si la ley otorga entre uno y tres meses. Sí, la ley? a lo más 60 días, porque yo lo tomo como un plazo cuando usted se ausenta y pasa ese periodo, automáticamente eh, puede ser destituido. Sí, yo lo entiendo, pero recuerda que la ley 176.107, que tú la conoces muy bien, no especifica claramente las decisiones a tomar cuando se presentan este tipo de... Se, toman, se deben tomar la de la, la que la que no supla esta, la suple la ley 107 de administración pública y la 247 también que establece esos plazos es decir que en una en ese periodo deben de tomar una decisión como le está pasando a la al espacio de, de la diputación y le voy a hacer esta pregunta lo voy a sacar de la regiduría y lo voy a discutir más adelante ¿Qué ha hecho el, PL, el PRM con respecto a la... hablando de tema político, con la de Olmedo Cava? Con la de Olmedo Cava eh, se están barajando un sinnúmero de compañeros para ocupar esa función. Eh, ¿Quiénes son? Hay tres o cuatro. Eh, Tú sabes que siempre los partidos políticos eh, y los candidatos principalmente tienden a hacer acuerdos. Y hay algunos acuerdos ahí que deben de cumplirse, entiendo yo, porque se hicieron cuando el presidente Luis Abinader era candidato. Ahora, tú sabes que los políticos de la categoría del ingeniero medocado, que tiene una estructura, eh, yo creo que debe de dejar ahí una persona de su contorno, porque casi siempre eso es la que lo, la mayoría de los partido y dirigente toman como última decisión mira eso creo que le deben una respuesta al, al votante y hablando precisamente podemos tomar en, en, en referencia a lo de la situación de ustedes ahora que pasan a la a la a las direcciones Obviamente que los, electi los electos no es compatible con los directores ni con otra función y deben resolverla. Se está dando que el ayuntamiento se, se ve como si no estuviera accionando y han criticado mucho a Siquio, pero yo he, queri he dado mi voz y mi punto de vista salvando la imagen y la moral de, de Siquio como, como alcalde en el sentido que si él empezó su gobierno municipal con un con un gabinete y ahora se le han ido todo para el gobierno, ¿qué va a pasar? Mira, Siquio dice que de los 22 funcionarios que tiene, 20 se van a ir al gobierno. Pero nosotros, por ejemplo, la sala capitular, comenzamos ofreciéndole a Siquio todos los pormenores que él consideraba para que él comenzara a hacer una buena gestión. Y ustedes saben que nosotros reducimos lo que nos asignan como combustible. Nosotros eliminamos lo que fue la, la comida que en muchas ocasiones se hacía. Nosotros por el servicio de vehículos nunca lo hemos recibido. No tenemos flota, no tenemos lacto. Y ha habido un sinnúmero de, de beneficios que nosotros le hemos hecho a él. En segundo lugar, la mayoría de lo que siguió sube a la sala, nosotros se lo hemos aprobado, con raras excepciones, de que ha habido algunas propuestas que no pueden ser aprobadas porque están fuera de ley, como es el caso de transferir de una cuenta a otra recurso para invertirlo en otras cosas. Siempre le hemos tratado de que las cosas se hagan como se deben, con, con, con seriedad, con honestidad, porque nosotros somos fiscalizadores y debemos trabajar unidos por el beneficio del pueblo que nos eligió. ¿Tú recuerdas el inconveniente que teníamos recientemente con el asfaltado y con la iluminación? Esos semáforos de un día para otro amanecieron encendidos todos. Me, me llamó y la atención la... esa parte. Amaneció de un día para otro sin, sin ver técnico y sin nada, eh, reparando nada. Exactamente. Entonces, en lo que tiene que ver con, con, con el abachado, con rellenar esos pollos que hay en algunas una, calles principales, hay al 550 mil pesos que tú puedes comprar cuatro camiones y usarlo, se termina eso y se aprueba la otra parte. Sí. Pero parece que la asesoría que se le está dando al compañero alcalde, al que ONG de la Rosa, no es la más correcta. Bueno, eh, Rafael, eh, gracias por la por tu participación en este espacio y saber que ya estás en la función de director eh, regional y esperamos que en la parte que tiene que ver con COVID sea sí. luminoso lo que tú has no, dicho. De pre, que se está pre, trabajando. Pregúntale, al doctor, ¿cuáles han sido las medidas que a raíz de su entrada se han tomado eh, con sí, relación la a...? Ah, bueno, pues quizás no, no no la escuché. repítele la pregunta. Eh, las medidas que se han tomado a raíz de su, de su nombramiento en el cargo, doctor Oye, ya en casi las medidas que le había mencionado anteriormente son las mismas el COVID con tres sencillas, sí se disminuye que es el distanciamiento social que hay que seguirlo implementando siempre segundo, las mascarillas es fundamental para eso y tercero, lavado de las manos e higiene personal también debemos analizar eh, las pruebas de de, que estamos haciendo ahora en los diferentes barrios, en las diferentes sesiones en el país entero, estamos llegando a 5 a o 6 mil muestras diarias que ustedes lo oh, saben, sí, ya, ya. pero lo más bonito del caso es, y lo más importante ya, ya, ya, es que en los próximos días nosotros vamos a recibir desde Israel una prueba que se van a hacer con el aliento vocal. Que van, a, que van a dar el resultado en 20 minutos y van a tener una garantía de un 90% de seguridad. Qué bien. Muy bueno, bien, pues esperamos excelente. y le auguramos éxito y esperamos también que se resuelva el tema de, la, de las vacantes, que lo primero que debe hacer, oígame esto doctor, dice la ley, artículo 39, la ley 176, es que se produzca la renuncia y que la vacante la anuncie el Consejo de Regidores, y a partir de ahí, de ese momento que se anuncia la vacante, está obligado el partido a promover o la entrada del suplente y en ausencia de los dos, la propuesta que ya usted había indicado, pero sí tiene un plazo y tiene un tiempo que debe ya de producirse. Porque también a la parte que usted ejerce, no puede haber duplicidad de esas funciones para fines de tesorería y pago de salarios. Así es, si ya lo habíamos leído, habíamos sí. buscado orientaciones, le agradezco su consejo y le estamos dando pasos y le estamos dando seguimiento a ese proceso Muy bien. para que culmine lo más rápido. Pues muchas gracias por su participación y sepa que este espacio es suyo. Esperamos que nos tenga en momento que lleguen esas pruebas nuevas, que se abra un espacio público de reconocimiento de las mismas, para que la población sí. Cada día eh, tengamos mejor resultado en la lucha contra el COVID. Muchas gracias. Gracias al doctor Rafael Rodríguez, un gran amigo que está dirigiendo ahora la, la, la Dirección Regional Noreste del Sistema Nacional de Salud. Así es. Sí, vamos a ver. Pase buen fin de semana, doctor. Bueno, ¿y qué tenemos? Eh, bueno, tenemos vamos mucho, WhatsApp. Muchísimo WhatsApp. Nos vamos a la pausa, bueno, lo leemos más tarde. Ok.